La educación y la sanidad están en la base de la comunidad autónoma de Andalucía y vamos a defenderlo con uñas y con dientes, pidiendo para empezar un compromiso de inversión del 7% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma en sanidad. Queremos unos médicos que nos puedan mirar a la cara cuando nos atienden en las consultas de atención primaria. Queremos una atención sociosanitaria en las comunidades, en los barrios para evitar la enfermedad y evitar la sobresaturación de las urgencias y de los hospitales. Y queremos acabar con el sistema de dictadura de los altos cargos de gestión sanitaria elegidos a dedo que imponen a los profesionales recortes en su trabajo cotidiano. En esta campaña de Sanidad de Podemos Andalucía necesitamos, como nunca, la participación de los círculos y de la militancia, porque tiene que ser una campaña a pie de obra, a pie de calle, donde se resuelvan todo tipo de dudas, donde los colectivos se nos unan para hacer esta campaña como nunca y que llegue a todas las personas.